<risa> bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es miércoles 27 de noviembre del año 2019. Es el momento, como cada miércoles, donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir con la doctora Milagro Sierra esos temas que resultan del interés de ustedes y nosotros. Y saludamos una vez más a la doctora Milagro Sierra. Saludos, doctora. Bien buenos días, buenos días, Sergio. Ay, ya hoy es miércoles. tranquilo, tranquilo. Es, miércoles, eh, es casi Navidad. Es casi mi cumpleaños. Y el mío también. Es casi sí. la fiesta de contacto diario. Sí. <risa> o sea que ya. Estamos... Continúe, continúe. Casi termina el semestre, ¿verdad, Lisi? Sí. <risa> O sea que estamos, estamos contando por todos lados. Y hablando de, de su cumpleaños, doctora, vamos a felicitar. Que es cada año. cada año. Vamos a felicitar. Sí, pero de... es un acontecimiento, sí. Sí, sí, o sea, cada... vamos, a... vamos a felicitar de manera muy especial, esperemos que nos confirme que esté con nosotros mañana. A Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís, que cumple, cumplió ayer 47 años de ordenado Excelente. sacerdote. Así que, Monseñor, el saludo para usted. Felicidades, que Dios, pues, le siga brindando salud para que siga, eh, nos siga pastoreando como oveja. Así que Así felicidades es. para usted y ojalá que pueda estar con nosotros mañana aquí en Contacto Diario. Doctora, ayer. Estuvimos nosotros la, la presencia aquí de la Marica doctora Pérez, Marica Pérez, neumóloga, y tocamos el tema sobre el daño que causa el cigarrillo electrónico o vapeo, ¿verdad? Que ha causado, o que está causando estrago en todo el mundo, donde se está usando este tipo de dispositivo. Hoy nosotros quisiéramos con usted, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, y eh, Sergio decía ayer que parte del uso... Eh, la gran cantidad de jóvenes y adolescentes que están usando este tipo de dispositivos eh, inducidos por esa publicidad eh, y esa mente, a veces vulnerable por parte de la juventud, logran eh, ese impacto que ellos quieren lograr. ¿Hasta qué punto eso eh, puede ser cierto? Pues mira, Víctor la adolescencia y la juventud temprana es una etapa donde hay normalmente una necesidad de ser parte del grupo o sea, el joven es un ser sociable, este, los adolescentes no, re, no resisten la presión de grupo, porque decir no al grupo es confrontar y el adolescente quiere ser aceptado. O sea, realmente, un adolescente, los, los amiguitos le dicen, ay, a ti no te dejan ir, ah, pues a mí sí me dejan ir, y ya por eso desafía a sus padres porque entiende que los amigos eh, lo están como ridiculizando o yo tengo que ser igual que, el, que lo que hacen los demás. Por un lado está esa inmadurez, como tú decías, en la capacidad de tomar una decisión y sostenerla y ser armónicamente alguien con, un, con unos valores muy definidos, sino que simplemente se deja influenciada la presión del grupo. Eso es por un lado. Y por otro lado está la influencia. De hecho, hemos visto que se ha de, se desarrollado en los últimos tiempos una figura de las redes sociales que son los influencers. Uh -huh. O sea, la gente que tiene seguidores, por lo que haga, y no importa qué haga, porque yo lo sigo, eso me influencia. Y mientras menos preparación y mientras maga yo tiempo, más gallo loco es el tipo, más influencia. Y sobre tiene. todo, mientras más dispuesto está a llegar lejos para tener seguidores, tiene mayor número de seguidores porque al final lo que busca es eso, movilizar un morbo inconsciente. Y está también el hecho de que científicamente, y ahí es que quiero centrarme, porque justamente este tipo de investigación que, que justamente eh, valió un premio Nobel en medicina, el descubrimiento de las neuronas espejos. Las neuronas espejos son neuronas que funcionan por imitación, donde las conductas no se racionalizan, no se piensan. O sea, yo, yo lo, lo, lo digo, mira, eso es conducta frontal. El, el lóbulo frontal en el cerebro es el que está justamente detrás de la frente, el que está delante del cerebro. En el lóbulo frontal tenemos decisiones que son más que todo impulsivas, que no llegan hacia lo que es lóbulos temporales y, front, y, y, y, y parietales, donde se procesa con memoria, con conducta aprendida, entonces tú, tú comienzas a decir, mira, yo voy a fumar esto, pero yo recuerdo que un compañero mío hizo una crisis de asma cuando fumó. O mira, eh, un, yo, yo he visto que hay mucha gente que ha hecho síncope, trastornos respiratorio, entonces tu cerebro te trae todo ese tipo de argumentos y tú te frenas, no, no, yo no quiero, no, no, yo no voy a fumar, es que yo decidí que no voy a fumar, no, aunque ustedes estén fumando, yo me, yo me retiro un poquito, yo no lo voy a decir a mi papá ni a mi mamá que ustedes fuman, pero a mí no me brinden, o sea, ese sería el razonamiento lógico de alguien que lleva a sus otros lóbulos del cerebro, y como nosotros sabemos que hay una conducta que se toma porque se involucran áreas de asociación, o sea, tú puedes tener un, un instinto de, ay, me voy a beber la botella entera de alcohol, pero tu cerebro te trae a la mente... Una persona que murió del hígado, entonces ese recuerdo te dice, no, no, no, espérate, esto daña el hígado, déjame dejar la mitad porque yo no voy a seguir. Ese tipo de raciocinio <coughs> que lo hacen las neuronas ya de coordinación, donde entran los sentidos, donde entran los recuerdos, donde entran las experiencias aprendidas, es lo que nos da la capacidad de hacer como ese filtro y elegir cuál sería la conducta correcta. ¿Qué pasa con las neuronas espejos? No hay necesidad de pensar solamente imito sin, sin sin sin pensar, actúo como los demás actúan, de hecho hay un estudio que yo les eh, les invito a verlo, está en, en Discovery, en, en Discovery Channel, es, tienen una, una una ponen a una jovencita en una sala de espera de un odontólogo y cada, y la, y el grupo está sintonizado para que cada vez que suene un timbre todo el mundo se ponga de pie. Y la primera vez ella se pone de pie, todo el mundo mira, pero la segunda vez más de la mitad se pone de pie. Y al final, cada vez que suena el timbre, todo el mundo se pone de pie sin tener la causa de por qué se están poniendo de pie. Y finalmente llega otra persona nueva que no sabe del experimento, se sienta y suena el timbre y ella se toma de pie. Y él se queda como, ¿qué le pasa? Y él se pone de pie. Y las primeras veces no lo hace. Pero después de tres veces, él también se comienza a poner de pie cuando suena el timbre y ella se pone de pie. Entonces, eso, eso es una demostración de cómo nosotros copiamos por imitación. O sea, la, la, lo lógico sería que tú te preguntases ¿por qué te, ¿por qué te estás poniendo de pie? ¿Qué significa el timbre para que tú te pongas de pie? O sea, de una u otra manera tú tienes que tener un razonamiento lógico a tu conducta porque ¿qué tú haces imitando lo que otros hacen sin tú saber lo que está provocando? Y en, y en el caso nuestro que somos... País, que, que somos más vulnerables porque el nivel también de, de, de educación que tenemos, está muy por debajo de lo normal, Así es. eso nos permite ser más vulnerables. Así es. Y, y mira, Víctor, eso se hace, yo lo hago, por ejemplo, con los adolescentes, donde yo le pongo una respuesta incorrecta y hago que la mayoría elija una respuesta incorrecta y que hacen lo que no saben, que también eligen eso. Mm. O sea, Quizás uno o dos adolescentes deciden, no, pero es que este es el tamaño correcto. Mira, si tú le pones uno al lado del otro, este es más grande. O sea, alguien toma la capacidad de razonamiento, toma parámetros y te dice que no es así, aunque el grupo esté diciendo eso. Pero en la mayoría de los casos, los, tú le ves las dudas en sus caras y al final terminan eligiendo lo que eligió la mayoría para no decidir diferente y ser rechazado. Entonces... Es lo que decía Sergio ahorita también, el tema de la moda, mm. el tema del estatus, porque hay dispositivos de eso que son Pero, pero hay, hay muchos que viven en esto en barrio pobre de aquí, que andan con un vape, ¿y cuánto cuesta, cuesta un vape de eso? Tú dices, pero ven acá, ¿y, y por qué? No, y tú le preguntas, a él mismo tú le preguntas, dime... ¿Qué, ¿Qué gusto tiene eso? qué sabor de... No, es que lo, los chamacos lo usan, no, no me va a dejar atrás. Ha cambiado tanto los dispositivos que ya se están inclusive este camuflajeando en algunos objetos donde ni siquiera los padres tienen conocimiento de sí, que sus hijos sí. están usando eso. Yo tuve una experiencia con un adolescente que tenía un reloj y siempre me decían, fulano trae al centro un vapor. Y yo decía, no, porque aquí no se está prohibido y nunca nadie lo ha visto. si sí, él fuma vapor en el centro. En mis talleres está prohibido todo tipo de sustancias, hasta el cigarrillo. Entonces, eh, tenía un reloj con un mm. dispositivo que salía ahí se le ponía, el no era tal reloj, sí. era un VAP sí. entonces eso te dice a ti hasta qué punto la misma tecnología y la misma capacidad de camuflajear un dispositivo permite que tú y, y mira que esos padres habían tenido ya una información y habían hecho un rastreo en la casa buscando el VAP no lo encontraban, luego en una reunión con nosotros se enteran de dónde es que tiene el dispositivo para fumar. Y eso, entonces, está permitiendo también un tipo de nueva adicción, que es eh, los derivados de la marihuana que uh -huh. se están procesando. Claro. Ya no tiene necesidad de utilizar la hierba, eh, propiamente dicho, con los dos componentes. Que Hace menos daño. porque Hace menos Bueno, daño. te voy a decir una cosa. Hace menos daño. Por un lado, sí, pero por otro lado está el tema de que la sustancia decantada pura tiene efectos secundarios muy fuertes en el cuerpo. Pero que esta, a esta gente, ahora según si nos explicó la, la doctora, tiene alta glicerina, o sea, un aceite que el, el pulmón no lo libera ni, ni en, en, en 100 y el, años. Y el, y el no lo cannabinol que es el el, el metabolito activo entonces tiene efectos ciertamente medio relajantes, broncodilatadores para la gente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva y disminuye el dolor en el cáncer terminal, pero como Yo tú como. sabes si tú tienes una condición médica, entonces el medicamento te va a ser beneficioso, si tú no tienes la condición médica, lo que el medicamento va a hacer es que te va a producir los efectos medicamentos secundarios, son drogas? porque son, sus sustancias Vol son drogas. Volviendo a la, cuando usted hablaba de la actitud por ejemplo, que mencionaba de Muchas veces de discernir entre un joven Cuando es inducido Puede ser inducido a, al uso del dispositivo De cualquier otro tipo de sustancia Que le permite pensar Entre lo que es bueno y es malo Eso tiene doctora mucho que ver con la formación sí. o sea, Ya de, de, de lo que es el entorno familiar Así es. Porque aparte de que usted hablaba Ya de, eso, de las neuronas espejo eh, Ya como estudio científico Pero la formación entorno familiar, yo creo que es determinante, que es el que va a ayudar realmente a ese joven, a ese adolescente, cuando se intenta inducir para que haga tal o cual tipo de acción, pueda tomar la decisión que él entienda que sea la correcta. Así es, la mejor antidroga son los padres. Esa es la mejor antidroga. El chico que comienza a utilizar sustancias estimulantes o a requerir el grupo como un refugio es porque la familia no está dando lo que él requiere en ese momento y sobre todo está lo de, la, lo de, lo de la, los valores relativos es cuando le decimos a, a, a mi hijo tú no puedes hacer eso sin embargo, como todos lo hacen como dicen muchos padres porque el, boca, es el primero, además ya tú sabes que todos el hacen eso es el primero, y único. Yo te voy a decir una cosa. El otro día yo en una consulta estaba escuchando las demandas de atención de una madre y a lo que yo menos le di importancia fue al consumo de marihuana. Porque ella me dio todos los síntomas que ella entendía que había necesidad y al final me dice, ay, también usa marihuana. como, O sea, esto es un síntoma más. Esto no es el problema. Ahí entra el mm. Es lo último. Sí, entonces, no, lo último y como hasta en el tono que te lo informan, tú entiendes que no es conflictivo para esa persona y si sus sí padres que, lo permiten, sí que eso no es un problema tú eso como es. profesional no puedes entrar a la casa a poner las reglas. Las no. reglas tú las pones en el consultorio, pero el papá elige a cuál regla le da seguimiento. Pero ya, ya en, en nuestra sociedad tiene un sistema tan, tan antivalor que los mismos padres salen a comprar la cena. Le salen a comprar la juca ¿Sabe para cómo que es no la usen La, use, la, la... la... la... la... comprar la, tu... use no, la, la cena. Y lo va a Tú usas pastillas tú te usas marihuana, te usas... Yo he tenido, yo he tenido una la experiencia de adolescentes de 14 años, de 15 años, que me lo envían a un colegio porque tienen situaciones... De ese tipo, con videos en las redes Y cosas inadecuadas Y cuando cuestionan a los padres me dicen No, fui yo que se la compré Porque para que lo... vaya a una casa ajena Donde yo no uh -huh. tengo control, que lo haga en mi casa uh -huh. Entonces, ante esa situación Tú como profesional, lo que tiene que decir al, al colegio Llama al padre y póngase de acuerdo Pero si nosotros, nosotros que vivimos no en urbanizaciones Cuando yo me paro en el balcón, yo a veces me asombro Casas que yo vi en personas que Nunca me había imaginado eso Tú lo ves en, en las reuniones. Que yo como yo vivo, soy un chimoso porque yo vivo en un tercer piso. Y tú, tú el que vive en un tercer piso, mira hacia ¿Y afuera. Y su penthouse también le permite mirar desde, <risa> mira, desde, desde allá allá arriba. Mira, arriba. Y tú ves, <risa> oye, tú ves, en la casa con su vapor, su juca, entonces, en su misma casa. Normal, Algo normal, normal. Normal. Entonces, después, cuando llega con un problema de una enfermedad pulmonar, entonces sí, viene. No, viene no, no no, sí, no, bien, gracias una A vez ustedes. más por estar con nosotros como cada miércoles en este segmento, para el disfrute, ¿verdad?, y la orientación de todo nuestro público que nos sigue, precisamente a esta hora, cuando usted está en este espacio. Así que gracias por estar Al con sense. nosotros. Si a ustedes, si decirle que se mantengan ahí, porque a regreso venimos con los titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que a la pausa, ya regresamos. con